Hola Blockers, aquí les muestro el catálogo de juguetes que presentó Mattel y Mega Construx en la Toy Fair 2020. Noto la falta de algunos sets en el mismo, tal vez un cambio de último momento. Disfrútenlo. Agradecimientos a Brian Carreño, quien me pasó el catálogo. Si tienes información que me quieras enviar, puedes hacerlo vía Instagram. Búscame como Blockers Oficial. ¡Blockers, cambio y fuera!